Soy Consuelo Rubio, profesora de la Universidad Cardenal de Herrera CEU e investigadora principal del Grupo de Virología Molecular. Yo soy veterinaria y realicé la tesis doctoral en virus en delfines y, de hecho, trabajé durante 10 años en este campo. Sin embargo, en marzo de 2020, como todos sabemos, ocurrió la pandemia de COVID-19, por lo que decidí usar todos mis esfuerzos y mi experiencia en estos 10 años en intentar luchar contra este virus. Gracias a ello, me concedieron un proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación para desarrollar una PCR sensible, específica y barata, y es en ello en lo que estoy trabajando actualmente. El premio para mí sería muy importante porque sería un reconocimiento para todos los veterinarios que hemos estado luchando contra esta pandemia y otras enfermedades zoonóticas y para mí personalmente porque me dará la oportunidad de seguir formándome tanto en congresos como en cursos para poder desarrollar mi trabajo.